amigos con ustedes en su programa de mañana, esto es de mañana como cada día. Bueno y está con nosotros, está, eh, está en línea, uh, bueno todavía no está, pero sí tenemos a Arismendi en la funeraria municipal donde se está desarrollando el velatorio del comunicador y hermano William García. Eh, en un momento estaremos mirando las imágenes en vivo. Desde, el, desde la funeraria municipal de esta ciudad, eh, que como todos ustedes saben eh, acoge los restos mortales del eh, comunicador, periodista William Ramón García Castillo. Ahí está Arismendi. Ah. Buenos días, Arismendi. Okay. Adelante. Bienvenido. Adelante. Adelante, Arismendi. Buenos días. Sí, muchísimas gracias. Nosotros continuamos en esta funeraria municipal Abigail Pantaleón, donde están expuestos los restos del de comunicador y profesor William García, quien falleciera ayer de un infarto. Pero para hablar más detalladamente de lo que fue la vida de este gran comunicador, tenemos por acá al alcalde de San Francisco de Macorís, el licenciado Alex Díaz Paulino. Alex, buenos días. Estamos en vivo para el Canal 10 desde el Honor Programa de Mañana. Muchas gracias. Bueno, la pérdida de William García, que es un ícono un símbolo que va a quedar de manera perenne en la mente de todos los franco y dominicanos. Este hombre nos deja un legado en la comunicación, en el ser humano, en sus convicciones eh, patrióticas. Este hombre que conocía nuestra patria y que precisamente en nuestra gestión lo hicimos que él tuviera siempre en la maestría de ceremonia eh, en cada día que celebramos una gesta, una fecha histórica, por el hecho de los conocimientos, por el hecho de sus convicciones y de su preparación como comunicador, por lo que nosotros en el día de hoy tenerlo aquí en este que es su palacio municipal, eh, pues dándole el último adiós y que en breve a las 11 de la mañana estaremos en el salón de actos rindiéndole tributo a este gigante de la comunicación, a este gran ser humano a este hombre social, a este hombre que conectó eh, como comunicador de manera tal que todas las empresas, las instituciones le buscaban para dar la maestría de ceremonia. Y un académico eh, que también sembró en jóvenes que hoy están eh, trabajando en los medios de comunicación y, y otros que todavía están en las aulas. Este hombre fue tan gigante que le da esto... ...impartiendo docencia en la Universidad Católica Nordestana... ...y son los mismos estudiantes que lo llevan al siglo XXI. De manera que nosotros pues entendemos que la vida, la vida es esa... ...y que lo importante es abonar, que lo importante es sembrar... ...para poder dejar abonado el camino para que como legado puedan replicarlo... Eh, ...todos los que en el momento histórico de la generación donde nacemos... Puedan, pueda servir de ejemplo. En el día de hoy tenemos a nuestro lado a José Aníbal Cazó, un gran comunicador de República Dominicana, eh, trabajó en radio comercial, es oriundo de Cotuí, pero nosotros aquí lo conocemos porque hizo radio en IBI Radio, H102, y en, y, en, y en todas las emisoras que han sido pues simbólicas en San Francisco de Macorís, y él cosechó una gran amistad con este hombre que hoy se despide, se despide simplemente, pero que queda con nosotros en, en la mente, en el recuerdo de su trabajo, y que fíjense ustedes cómo nosotros estamos hoy dándole una despedida, por lo que este hombre, reitero, no va a morir, este hombre se va a mantener con nosotros por siempre y para siempre. Bien, repetimos, nos encontramos en la funeraria municipal donde cientos y cientos de personas se han dado cita para darle el último adiós a este profesional de la palabra, el maestro eh, William García. willy eh, esta pérdida de, de William, ¿cómo, tú que siempre estuviste cerca con William, ¿cómo lo defines? Fíjate, para nosotros ha sido un impacto, como siempre sucede cuando se va un hermano, un amigo, como lo fue William García, un ayudador de la clase artística franco-macorizana, desde sus comienzos en la televisión, siempre fue una persona que ayudó a la clase artística, siempre tenía un plan, siempre tenía un show, siempre tenía algo pendiente para hacer con nosotros, ya sea con Jacqueline, con Enriero, con Giovanna, con bueno, con todos los cantantes, siempre, Sandy Brito, él siempre tenía, siempre nos tenía presente, incluso teníamos un espectáculo ya en carpeta, que era el espectáculo antes de que se nos vayan, donde él iba a reunir todos los artistas, que estamos vivos aún, para hacer un homenaje antes de que nos fuéramos y mira lo que es la vida. Él se nos adelantó en esta oportunidad, pero nada, paz a su alma y conformidad para toda su familia y para este pueblo que lo llora también hoy día. Repetimos, cientos y cientos de personas se han dado cita a esta funeraria para darle el último adiós al veterano de la comunicación, William García tempranas horas se han visto un gran cúmulo de personas en esta funeraria municipal y es como decía el alcalde, hablar de William García cualquiera se queda corto ante una persona que dio tanto por la comunicación y que siempre eh, se, se supo ganar el respeto y el cariño de toda eh, una generación de comunicadores y esto es lo que se está viviendo en estos precisos momentos en esta funeraria municipal Abigail Pantaleón donde podemos observar los eh, colaboradores de la Universidad Nordestana eh, conocida como ucne que han venido a, a estar aquí en su última morada con este profesional de la palabra. También por acá estuvo hace unos minutos eh, el director del recinto UAS San Francisco, al igual que una delegación policial eh, encabezada por el coronel Juan Luis Sierra Difó y un sinnúmero de personalidades, los cuales han estado acá desde tempranas horas de esta mañana en esta funeraria municipal de San Francisco de Macorís. Repetimos, eh, propias palabras del alcalde, a las 11 de la mañana. En adelante estará expuesto en el salón de acto del de Ayuntamiento Municipal. Posteriormente se estará realizando la misa en la Catedral Santa Ana y ya será a las 4 de la tarde en el Cementerio Las Mercedes, donde se le dará cristiana sepultura al maestro de la comunicación, William García. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes nuevamente al estudio. Gracias, gracias a Arismendi la Antigua. Quien está en vivo desde la funeraria municipal de San Francisco de Macorís. Vemos una gran cantidad yeah, de, de sí, personalidades. Sí, que se hay un citan. gran público y eso es muy lógico tratándose del personaje. ¿eh? Así bueno, es. Claro... De mañana.